Voy a bajar para abajo para explicar cuatro pinceladas, como se suele decir. Mira, aquí grabé un vídeo que se llama, por lo menos en la carátula en ponía correr 25 kilómetros y sobrevivir. No me acuerdo si en el título lo puse también, lo de sobrevivir. Pero era como correr, o tits correr 25 kilómetros. Buscarlo, es un vídeo que tendrá cuatro años, por lo menos, ¿vale? Se grabó justo en esta, en esta subida. Esta una más para arriba, porque hay varias. No recuerdo exactamente, a lo mejor era un poco más para arriba. Y básicamente lo que se explicaba, yo os aconsejo cuando a veces me decís haz un vídeo de, de alimentación, un vídeo de tal, bueno, lo, lo tengo que hacer, ¿eh? Pero ahí podéis ver exactamente vídeos hechos a conciencia, dedicados mucho rato a explicar la zancada, a ir corto de zancada, a mirar cómo... Cómo tenéis que ir de pulsaciones yo hoy no llevo pulso ayer me puse con la, con la bici para tener un poco de control Veas 120, 116, 118, 120 por ahí en llano más o menos y, y 150 cuando aprieto más 140 en las subidas normales lo que suele ir en bici ¿eh? corriendo se va un poco más fuerte y bueno, básicamente cualquier persona que empiece cuando tiene una subida mira, vosotros vais a tener un límite de pulsación al que podéis subir esas pulsaciones os van a subir más fácil o más difícil, os va a costar más subirla o no, depende del peso que tengáis. Depende también, la, digamos, la costumbre, ¿no? Me tengo que mover, que si no me pican. Eh, entonces, eh, no tenéis que preocuparos de decir a qué ritmo subo. Tenéis que preocuparos de decir a qué pulsaciones subo. Si sois más mayores, vuestras pulsaciones se acabarán antes, como un coche que en vez de ser, yo que sé, cortar a 5.000 la inyección, pues cortará 4.000, ¿no? Como me pasa a mí, ¿no? Cuanto más mayores seáis, contar que cada año es una pulsación menos que vais a poder subir de pulsaciones Es decir, si yo, por ejemplo, me lo invento, puedo subir a 160 pulsaciones, esta cuesta, yo, 160 me permite ir corriendo, ¿vale? Yo puedo tener varias eh, varios casos, ¿no? Imagínate que yo, por edad, eh, bueno, Supongamos que yo corro a 160 de tope y a, y a 161 o 162 entro en la zona 5. Zona anaeróbica, una zona en la que se puede estar muy poquito rato. Muy poquito rato voy a ir andando, al menos haremos camino. Como tú puedes estar muy poquito rato en la zona 5 o zona anaeróbica, en la zona en que... Digamos que por mucho que tú ya quieras darle aporte de oxígeno, al cuerpo no es capaz de asimilar más oxígeno, no eres capaz de darle más aporte a los músculos de oxígeno, tu sistema ya está a tope, todos los, todas las, todos los circuitos están rindiendo al tope, los pulmones, corazón, está todo rindiendo todo lo que puede. Llega un momento en que tú no vas a poder abastecer de oxígeno a las piernas más cantidad de la que le estás dando. Ahí es donde estás en la zona anaeróbica, esa zona penaliza muchísimo, ahí se puede estar, por ejemplo, que digas, mira, va, voy con otro corriendo aquí, y durante un momento me meto en la zona 5, pero luego llanea, no, eso no es llanear, pero eso es un 9, un 10, pero imaginemos que luego llanea un poco, dices, vale, pues ahí aguanto, y luego enseguida voy a bajar, 3 o 4 pulsaciones, porque ya será un poco más sobre la inclinación, bueno, pues puedes salir del paso, te esperas en la zona 5, ahí un poco justo, justo, Casi que te obliga a andar, pero aguantas como puedes. Y sigues, digamos ahí. Justo, justo, justo, pero aguantas, ¿vale? Bueno, pues ahí podría estar un momentito, pero no puede estar mucho. Entonces, ¿dónde tienes que encontrar el punto? Pues que, atención, si tú puedes subir a 160 sin entrar en zona 5, si tú pesas más, tú irás a 160 igual, pero irás más despacio subiendo. A lo mejor llega un momento en que no puedes ni siquiera correr, porque tu peso hace que subas más de pulsaciones y llegues antes a las 160. Por eso es tan importante estar fino. Yo no estoy fino, pero por eso es tan importante estar fino corriendo. Corriendo en bici en todo. Porque tú, si pesas menos, tu tope es 160 por edad, vamos a poner. Vale, muy bien. Pero si pesas 50, no es lo mismo que si pesas 70, 80, 90, los que sea, vale. Entonces, tú vas a poder ir a 160 igual. La diferencia es que yo a 160 iré así, si peso tanto, si estoy más fino iré así, iré así porque estoy muy fino, y si estoy muy pesado, pues iré andando. Iré a 160 igual, iré en el corte de la zona 5. Pero el resultado será diferente, ¿me entendéis? Y ya está. Y eh, va a variar por la edad, Además, más jóvenes seáis pues si puedes ir a 180, 190 subiendo, pues fantástico, todo entonces arrastras con todo, aunque peses un poco de más, que normalmente una persona joven pesa menos, pues vas a poder subir mucho mejor, eh, porque puedes subir a 180 sin entrar en zona 5, ¿vale? Va todo así, y ya está, y a base de costumbre, al final, volumen, entrenando día tras día, pues bajas algún kilito, ese kilito que te ponen más fino, porque al final le metes una cantidad de horas de trabajo cada día, semanalmente. Ese kilito hace que cada vez que tú corres, corras con un kilo menos. Entonces te permite ir más rápido a las mismas pulsaciones, a esas 160, por decir, ¿no? Te permite ir más rápido. Al final dices, hostia, corro más. Bueno, corren más en parte porque estás más fino y corren más en parte porque tu sistema está como más engrasado. Vale, o sea, tus piernas son más efectivas, más eficientes, has aumentado, digamos, la capacidad del corazón para trabajar, y en vez de 160, le puedes dar ahí un par de ellas más, y digamos que es como una zona 5 que te lo permite, ¿eh? que en vez de 30 segundos en zona 5, pues te permite estar a lo mejor varios minutos a 161, 162, eh, digamos que tu corte sube un poquito más tu zona 5 la subes un poquito más ¿vale? se consigue a base de entrenar entrenar, entrenar ya está, no hay más bueno, vamos a seguir y la alimentación no tiene ningún secreto cada 10 minutos un servito de isotónica yo llevo isotónica en los dos lados no a tope, casi a tope isotónica y isotónica porque no hace calor y ya está, y cuando tengo que coger un poco de, de pan me traigo pan no me treo turrón ahí ¿eh? Pues pide un poco de eso, aunque sea con isotónica. No es lo suyo, no es como con agua, pero me sirve. Y ya está, y los orejones, que es esto, pues te lo... Cada... A ver, de media, contar que un orejón... De media... Se viene gastando cada media hora. Entonces, si tú te comes cada vez medio orejón... Tú no entero, esto es un trozo. Que quedaba por ahí de otro. Si tú coges la mitad o un orejón de albaricoque, estos son los gordos eh, la mitad, cada 15 minutos, cumples con la norma de más o menos un orejón cada media hora. Bastante bien, entonces haces a la media hora, medio un orejón, a la otra, a la hora sería otro, pero muchas veces coges otra cosa, coges algo con más aporte, tipo sándwich, o tipo algo que. o turrón, o barrita, lo que llevéis, ¿vale? Y ya está, y a la media hora es como otra vez. Entonces, si tú te paras a miras y dices, yo cada media hora me tengo que comer uno entero, yo lo que hago siempre es repartirlo. En bici no, porque la gestión no importa tanto, pero en, en correr sí. Entonces en correr yo siempre cojo la mitad, o sea, esto la mitad cada vez. Entonces ponle que... Yo la largo un poco más, a lo mejor cada 20 minutos, pero si queréis ir como sin complicaros, pues cada 15 minutos, medio mejor, ¿vale? Y ya está, y cada 10 minutos o... O cuando coincida a los 15 minutos, cuando queráis un pequeño sorbito de isotónica. La isotónica es como al final un gel diluido, al final una isotónica es un gel diluido, no es más. Y ya está, y eso va a ir dando el aporte. O sea, varía totalmente, varía totalmente, lo digo aquí, ves totalmente de ir con agua. Y por ejemplo, agua y barrita, agua y orejones, agua y sándwich, agua y... ¿eh? de eso, a ir con eh, isotónica o ir con geles varía de la noche al día el rendimiento de la noche al día bueno, venga, vamos a seguir que nos acabamos